un franco, ¿eh? ¡Uf! La acabo de meter un 200. Alguien que venía por aquí. Lo he dejado tío. Ay, lo siento, hermano. Te vas a meter en el, en el arbusto equivocado, me parece a mí. Estás metido en el arbusto equivocado, churra. Ay, en su casa te tenido que tirar hasta el teclado. Ay, me parto la polla. ¿Qué? Lo siento, macho, muchas gracias ¿Tienes? Nada, me quedan solo 6 ¿Qué cojones haces disparando así, bro? ¿A ¿Quién coño dispara? disparas? Qué fallo, que fallo, que fallo. Debería haber bombeado un poco más la bala. Ah. <risa> <risa> <risa> <risa> otro tiro, otro tiro, otra muerte. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es este sí. Así que me salgo con el franco. ¿Cuántos quedan? Me quedan solo tres, me he cargado. Y los que van a caer aquí con el franco. <risa> van a caer, vamos, como moscas y mala mosca. Sí, sí, quédate ahí, quédate, ahí, quieto, que chaval. Que yo no voy, a, no, no, no voy a parar mucho. No voy a tener reparo en dispararte. <risa> no ningún reparo, chulo. Me quedan dos Nice Vámonos, coño, vámonos Joder, vámonos Vale, uno no lo tengo ahí el otro Where is the other? Where is the fucking other, bro? Ajá I saw you, bitch Ajá, ¿Ah? que me quieres disparar de aquí, ¿vale? Ajá S -s Saca, saca tu colita, ratita Saca tu colita, ratita Sácala Sácala, crack Sácala que Yo me voy a sacar a la Tula Y te voy a matar con ella <ríe> Madre mía Puta. O sea, no me dispares ¿sabes? Con el franco, bicho. Vale lo Tengo suerte, ¿eh? Está todo aquí El área está aquí <ríe> Que potra tengo El de ¿Sí? <risa> no. Ay, qué chico. Así me tranquilizo Vale no, Sal, rata, sal, niño rata, sal Que no estuvo ahora, te tendrías que haber ido a la cama antes Niño rata Ajá, pero, te pillé no, no, es el Franco. Maya o sea, se están pegando allí que flipa. ¿Qué hace? Hay que Uff Chaval. Uf. 110. Vámonos, está es mía, coño. Está es mía, coño. Vámonos, coño. Vámonos, coño. Vale. Vale, vale, vale. Ah, te lo he tirado, capullo, te jode Uf, Chaval Hay que mallao. Oh, ya muerto. Genial, más a ver que a Uf. Blanco. Vamos que le gano. Vamos que le gano. Vamos, ¡Vamos! ¡Qué ganado, coño! Esa es, coño. Esa es, bro. Esa es, cojones. Esa es, tío. La calidad se nota. La calidad se nota, bro. La calidad se nota. Churrita, churrita, churrita. Vamos, coño. Estoy contigo. Cabo a Sire, lo, lo matabais por la noche. O sea, lo matabais a todas. El chupito, vamos. Cuando Está ya. Ahí, ¿eh? Vale, lo veo. Toma, has hecho, te en blanco. ¿Cómo, cómo, cómo? Que te vas a escapar tú de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pa Venga, pa' tu casa, compadre. ¿Quién eres, Bruno? Venga, españolito. Pa' tu casa. Esmayado. Va a venir a joder aquí a nuestro post. Hijo de la gran puta. Más rayos de partan dos. compa viene por aquí. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Que parece también candela. ¡Oh! ¡Mierda, tío! A mí me claro. pasa lo mismo, no te preocupes. Voy, voy, voy, voy, voy. Café. Más por culo. Y ahora bailoteo tóxico. No hemos pegado un par de fotos para nuestros Tenemos aquí a dos personajes, en verdad. Dice cómo, cómo van de rata. Oh, toma, tiradito, barzuelo, compadre. ¿Quién te Qué va a cubrir ahora? Del no. tirón, bonsai, Qué vamos. Buena. Toma, muerto. Desmayado. Mira, hay aquí, hay aquí una hoguera, loco, ¿eh? Lo que no sé si hay gente, papa eh, Es... Me voy a meter un graplazo aquí, que flipa <risa> Pero, que, de, ¿de qué vas jugando? ¿Qué te crees tú, alguien aquí, uh, compadre? ¿Blanco? Bueno, blanco escudo menos ¿Uno tirado? Qué buena, coño Le meto presión ya al tonto este ¿eh? ¿Blanco ahora, otra vez? <risa> Por la culo Toma, os salió rana Cabrones ¿Sí? <risa> Buenísima, bonsai Ey, no, piquea, esto en verdad, si quieres Ahí dos, ahí dos, veo, los veo Cuidado eh, con el tonto polla ese. Está en ti, ¿no? Sí, sí, está en focus mío ahora mismo. Los dos tienen francos, ¿sabes? Brutal. Mira, son el azul ese que me seguía y el otro, loco. Vale, Dios, lo he tirado, pero hijo de puta, y tú me has dado, ¿no? ¡Cabrón! Vale, vale, vale, vale, vale. estoy aquí, estoy aquí, eh, papá Lo mato, lo mato, lo mato ¡Ah, el puto árbol, tío! El puto árbol Voy para allá, bonsai Voy para allá Su puta madre Voy, voy, voy, voy Se me gira Se me ha girado hasta la, la escalera tío. Buena, coño Buena, coño A ver si te puedo asistir desde aquí o algo. Qué buena, coño Qué buena, joder Chuparla, tío Es que lo curioso es que a me ha pegado ver, a mí a Vale, los veo ahí Poniéndose una no. hoguera y todo Qué guarro se va con esos dos son unos enmayados que te cagan. Vamos, vamos, estamos ¡Uy! Va, va, va, va, Ahí, ahí, ahí, Estamos muy bien posicionados, hermano Sí, eh, rulando por aquí no, no, no debería ser está, ningún tipo Ya está, ya está, ya está, ya nos no, no como bien Vale, pues pillo altura Y creo que han gastado sus geloudas, ¿eh? eh Me vienen unos pasos por aquí abajo, puede que venga alguien, eh? cuidado Ah, nos rotan por la derecha, eh Cuidado Ahí va, ahí va, ahí va Cuidado, cuidado El otro con el almidón Sí, me, me voy Es que antes me pegaron del lado Y me quitaron todos los putos de plato, me apaga Aunque quiero vigilarlos. ¿Qué, qué putas mallado eres, tío? ¿Tu madre no te enseñó modales o qué, loco? ¿No tuviste profesor, eh? ¿O eres huérfano o, o virgen? O ambas más cosas <risas> o Ambas cosas de Twice Qué pesado eres, tío Disparando, loco es un puto tumor cerebral Graciado. Ten cuidado, el otro está ahí Súper rata ¿me aún no tirado ahí Qué buena, coño, bonsai Ahora sí que sí hello ¿eh? ¡Uf! Vale, vale, hello. No, aún no, ¿no? No, todavía no, claro Eh, ten cuidado, con estos de aquí Que esos son... Ah, ahí está, un puto esmayado Tú eres en papá No, hombre, Nicole <risa> Vamos por aquí, vamos a ver ¿Para abajo? Vale, voy. Lo ponemos madera aquí. Vale, voy. De regalo. Vale, voy, voy, voy, voy, voy. Estamos aquí, estamos, estamos. Estamos, vamos de puta madre, de putísima madre, hermano. Voy para allá, eh. Si te ves muy apurado, se lo da, eh. ¿Tú tienes ¿Pues el escudo aquí. ¿Uno tirado? Qué buena coño me GG. Ey, wow. ey, ey, ey, ey, ey, ey, cuidado. ¿Te lo intento rematar en el suelo? Ahí está Vámonos, vámonos vámonos. No he no, no podido rematarlo, ¿eh? Está dado, está dado Ah, ¿no? Hostia, es el top Vale no. Vale, pues voy a intentar rematarlo A ver si Vamos, vamos rulando por aquí, en verdad Tú solo hasta meterte en zona, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, ahí va Está en nuestra Está en nuestra Villamos el high ground solo quedando, ¿eh? Vale, voy ¿Vale? Te... Buenísima, coño aquí? Voy contigo, sabes, Este tío de aquí no se escapa Si no es el Ouda, ¿eh? ¿Eres tú el de la Helouda? ¿What? No, no, es él el... Ah, vale Está arriba, ¿no? Se ha ido tomado por culo Tiene que... Tenemos que ir para atrás, tenemos que ir para atrás, ¿eh? ¡Ay! ¿Dónde va? ¡Uah! ¡Bien! Coño, bien Putos niños ratas hoy El día festivo habéis celebrado el día de vuestros difuntos Porque yo me cago en ellos, putos niños ratas asquerosos Yo me cago en vuestros muertos